Entonces no siempre la prisión es la solución. También necesitan terapias psicológicas, este, otro, otro tipo de atenciones. Sean grupos y los ayuden como para que sean menos delincuentes, darles nuevas enseñanzas. Se puede, creo que puede haber otras salidas antes de llegar a una, una prisión que tal vez sería para otro tipo de personas. Creo que la educación es la base del de, de término de, de la delincuencia, en muchos sentidos, en escuela, en hogar en prevención. La pena priv privada de libertad debe ser lo último. ¿no? Debes de tener una serie de mecanismos para que la gente no llegue a prisión. Y lo que está ocurriendo ahorita y uno de los problemas es el hacinamiento es que a todo mundo se mete a las prisiones. Un mecanismo que permita que esa persona estando fuera repare el daño y tome algún curso, no sé, algo, algo fuera, pero no tenerlo dentro. Es dejar de utilizar la prisión como un medio como para deshacerse de, de los indeseables, por decirlo de alguna forma. ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién está en la prisión? A la gente que quiere olvidar que forma parte de sociedad. So sociedad y por eso la, la crítica a reinserción, ¿no? como de estás fuera de la sociedad y te voy a volver a meter, cuando la gente en la prisión es parte de la sociedad.